a la vigésima entrevista de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. Además, en el día de hoy tenemos una sorpresa preparada y es que habrá un tercer actor que participará en esta entrevista y que además es alguien muy conocido. En el día de hoy nos encontramos con Juan Jesús de Tuti Scooter. Hola Juan Jesús, ¿qué tal? ¿Qué buena Gaspar. Pues Juan Jesús, le conocemos todos o la gran mayoría aquí en Cartagena como Tuti. Y no precisamente porque su tienda se llama Tuti sino porque desde siempre le han conocido así. Pero bueno, Juan Jesús, danos tú más datos sobre quién es Tuti y a qué se dedica. Pues mi nombre es Juan Jesús Paez, más conocido como Tutti. Eh, nacido en Cartagena, de, concretamente en el barrio de Santa Lucía. Eh, amante de la Semana Santa y como lo de los cartageses romanos. Eh, y bueno, en 2009 pues decidí... A emprender, viendo la necesidad también, porque en, en la familia tengo personas con problemas de movilidad reducida, y entonces porque decidí eh, montar la, lo que es Study Scooter en junio de 2009, eh, siempre intentando aportar eh, algo diferente al resto, para que siempre la persona de, de movilidad reducida pues, estuviera siempre al 100% atendida. Y dentro de, de mejorar o de ayudar a estas personas que tienen movilidad reducida, tí, ¿qué productos tenéis vosotros ahí en la tienda y qué les podéis ofrecer? Pues nosotros en la tienda, que la tenemos aquí en Ramón y Cajal, eh, ofrecemos sillas de ruedas, andadores, scooter eléctrico, eh, soporta, eh, lo que son bastones, eh, sillas de ruedas plegables eléctricas, scooter plegables eléctricos, eh, grúas, camas articuladas, eh, sillones geriátricos, un sinfín de ayudas técnicas para, para aquella persona de, que tenga su, su pequeño problema de movilidad. Podríamos decir que Tutti Scooter es, es un especialista en vehículos eléctricos para personas de movilidad reducida. Correcto, Tutti Scooter se dedica exclusivamente a movilidad reducida. Uh -huh. Este eh, servicio de tanto de, de, para la venta de llevar el vehículo o la cama articulada o la grúa que el cliente pueda necesitar al domicilio sin que el cliente se tenga que desplazar a, a nuestras instalaciones. Y igual pasa con el servicio técnico, nosotros acudimos a casa y si el vehículo, pues no sé, una rueda pinchada, eh, un fallo eléctrico, pues si el fallo eléctrico eh, nos requiere que nos tengamos que llevar el vehículo, pues nosotros nos ya llevaríamos dentro de nuestra furgoneta un vehículo para prestárselo al cliente, para que el cliente siempre tenga su servicio. Sería como lo que tenemos los talleres, al final, un, un vehículo de sustitución. Vehículo de sustitución, correcto. ¿Crees que eso quizás es lo que más os diferencia, el tema del servicio postventa y demás? Lo que más nos diferencia, aparte del servicio postventa, es el trato personalizado. Es decir, un cliente cuando te llama por teléfono, pues te dice, eh, necesito una silla de ruedas. ¿Vale? Hay 30 modelos de silla de ruedas. Entonces, el ir a casa, el ver el tamaño de las puertas, si tiene que entrar a aseo, si es una vivienda antigua, las puertas de aseo son más estrechas. Entonces, al final, el que el cliente pueda ver y probar in situ, en su propiedad, en por donde las dificultades que tenga en casa y que las pueda solucionar en el momento, pues, hombre, el trato y a la hora de la venta, pues, mucho, es mucho mejor para el cliente y tuti alguna anécdota o alguna circunstancia que quieras comentar o que destacaría durante estos 11 años de trayectoria que lleváis pues en estos 11 años de trayectoria eh, cuando yo llevaba 4 eh, a mí me estuvieron gastando una pequeña broma telefónica eh, y era un actor muy conocido eh, que además es discapacitado tiene movilidad reducida eh, y me estuvo gastando una broma telefónica porque bueno quería que le diera servicio y cliente era de Madrid y yo dije, pues bueno, una empresa que lleva cuatro, cuatro años de historia, ¿cómo este señor se pone en contacto conmigo? Y mira, pues a partir de ahí eh, hemos salido en el Chiringuito de Pepe, un programa de televisión, una serie de televisión de Telecinco y en Cuerpo de Elite en Antena 3, que estamos eh, juntos para la serie. Y además esa persona de la que tú hablas lo tenemos hoy aquí con nosotros. Hola Juan Manuel, el Langui, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal todo? Hola, bien, ¿qué tal, Juan Manuel. Muy bien, aquí estamos en pleno rodaje, <risa> grabando la segunda temporada de, del programa que tenía en televisión española Donde Comen Dos, que en este caso cambia de nombre y es Donde Viajan Dos. Y esta vez tengo el placer de que me acompañe el actor Jesús Vidal. Y estamos en Cantabria, hemos iniciado esta semana el rodaje debido al COVID, tuvimos que parar, eh, parar el comienzo de, de grabación y nada. Hemos pues estado esta mañana eh, con el presidente, con Miguel Ángel Revilla, entrevistándole y, y bueno, eh, ahora, vamos a, ahora vamos a tener la oportunidad de conocer a otros personajes con unas historias muy potentes detrás, pero historias que, que no dejan de ser... Eh, como, como, como la gente del día a día, como la gente, por ejemplo, que, que en definitiva utiliza, utiliza Tutti scooter, eh, scooter, ¿no? Yo conocía Tutti Scooter porque, bueno, pues hace ya años me puse... Eh, tuve la oportunidad de conseguir un, un, un scooter que para mi movilidad, para las personas que tenemos movilidad reducida y que no, ten, no llegamos a utilizar silla de ruedas, pero que sí de repente, pues, pues, pues debido a nuestra situación, pues nos facilita mucho el tener que desplazarnos con, con un scooter, que para nosotros pues no es ni un patinete, ni una silla de ruedas, nos da, nos da accesibilidad, nos da seguridad el poder agarrar un volante para levantarte, para sentarte, eh, para ir eh, con más seguridad. Y bueno, pues yo en mi primer viaje a Japón, cuando tuve que hacer una gira, no sé si fue en el 2004 o 2005, eh, hice una gira musical por allí, pues allí en Japón me pusieron un par de, de scooter y desde entonces pues, pues ya no me separaba del scooter. Dando muchas vueltas encontré la oportunidad de ponerme en contacto con Tutti Scooter. Es verdad que yo le, le, le, le gasté un par de bromas porque yo soy muy bromista y le gasté una broma telefónica. Él la recordará bien y ahora la puede recordar perfectamente. Y bueno, pues al final, mira, eh, encontré una persona que se desvive, que más allá de lo que es un trabajo, un negocio, ¿no? pero que, que eso escasea mucho, que es la devoción con la que se entrega, ¿no? El saber que una persona ah, tiene un scooter y que de repente se le presenta un, un imprevisto y, y ostras, eh, dar ese servicio, ¿no? Ya sea vía telefónica o sea presencial para, para resolverlo, ¿no? Y bueno, desde que conocí a Tuti ya llevo muchos años con él. Eh, es verdad que otras... Eh, otras eh, se han puesto en contacto conmigo eh, para ofrecerme otros escutes otros servicios pero o sea, yo me encuentro genial con, con Tuti y eso que yo soy de Madrid y Tuti escute eh, eh, no lo, la de la de, lo tenéis dice Cartagena fíjate los kilómetros que me, que me pilla y, y bueno y, y nunca me ha faltado no y como yo, otros clientes de Madrid que conozco y que y que en cierto modo también utilizan tu t y nunca han tenido ningún problema. Entonces, súper contento, súper contento y, y cada vez vamos a más en la accesibilidad. Y creo que cada uno va poniendo su granito de arena. Bueno, y teniendo el testimonio de un cliente satisfecho, como acabamos de escuchar ahora, pues pues qué mejor. No sé si Juan Manuel, eh, más conocido como el Langui quiere aportar alguna otra cosita, tiene algún mensaje para la gente que nos está viendo. Bueno, pues que... En cierto modo que el pequeño comercio es súper importante, que, que, que es lo que ha sacado en definitiva a los pueblos y a los barrios y, y, y al país adelante, ¿no? los pequeños autónomos, los pequeños comercios. Entonces yo creo que hay que seguir apoyando a, a las pequeñas empresas que siguen y, y dan la cara por, por dar el mejor servicio. Y en este caso Tutti Scooter, pues en su género, yo ya ves tú, no tengo ninguna queja y de la gente que conozco tampoco y que el producto de la accesibilidad eh, nos da muchas ventajas. Nos hace sentirnos útiles, nos hace, nos hace sentirnos eh, eh, independientes, que es lo que necesitamos, no tener que depender, ¿no? Y bueno, pues yo felicito a, a Juan, a Tuti en general y bueno, y a ti por esta iniciativa taller box por así decirlo sí. Macho, de, de, de no de, de nunca haber puesto de haberte puesto delante de una cámara a hacer entrevistas y apoyar el pequeño comercio, hacerlo a, a, a regenerarte a darle rienda suelta a la imaginación y a poner tu pequeñito grano de arena ¿no? Entonces nada, deciros que muchas gracias que siempre es necesario arrimar el hombro y que bueno, yo Nada, ya estoy llegando a la siguiente localización y me tengo que poner a seguir a rodar, a seguir grabando, que espero que el programa, eh, tanto en agosto como en septiembre, no pueda adelantar fechas, pero ya se emita en Televisión Española y, y los espectadores sigan disfrutando como han disfrutado en la primera temporada. O sea, os mando un abrazote muy grande y a seguir, y aquí me tenéis. Pues desde aquí también, Langui, desearte toda la suerte del mundo con ese nuevo proyecto Donde Viajan Dos, antes conocido Donde Comen Dos, y una última pregunta para Tuti, para Juan Jesús, ¿qué les dirías a todas estas personas que nos están viendo y sufren algún problema de, de movilidad reducida, como estábamos comentando? Pues muy bien, Gaspar. Yo lo que le diría a nuestros clientes y a los que nos estén escuchando, eh, que no se queden en casa, que existen productos en los cuales pueda salir a la calle, eh, pueda tener su autonomía. Eh, puedan desplazarse libremente sin que tengan que ir acompañado de una tercera persona que se sientan libres, la libertad de poder circular por, por su ciudad, por su pueblo eh, reunirse con sus amigos en finidad de, vol de volver a ser mmm, seguir siendo feliz y disfrutar. Pues muchísimas gracias Dudi, por tu mensaje, por estar hoy aquí con nosotros, por la sorpresa que nos tenías preparadas con tu amigo y cliente Juan Manuel, el Langui y poco más. Pediros a los que nos estáis viendo lo de siempre, que compartáis, que comentéis, que le deis a me gusta y que nos ayudéis al fin y al cabo a dar difusión a los negocios que aquí aparecen en nuestro proyecto Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Par.